El cyberbullying eh, viene de la palabra bullying, que es la, la intimidación, el acoso, la burla, la discriminación, es decir, la utilización de distintos métodos agresivos para maltratar a un niño o a una niña. Se da entre países es decir, entre niños niñas o adolescentes de la, de la mismo, del mismo rango etario. Muchas veces los adultos eh, dicen nos hacen bullying. No, a los adultos no nos hacen bullying. En todo caso, un adulto puede percibir bullying en los distintos ámbitos institucionales o laborales donde participan, pero el bullying justamente hace referencia a niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo en el ámbito de la escuela, en el ámbito del aula o en espacios que tienen que estar vinculados como el espacio deportivo, un espacio de recreación que tiene que estar vinculado al ámbito educativo. Y en este sentido también el ciberbullying es la intimidación, el acoso, el maltrato, la discriminación pero en el mismo rango etario también, pero dentro de los medios digitales de comunicación.